bolsito para transporte, porque el sillón es plegable, se pliega y entra en un bolsito de transporte, tiene la manijita para transportarlo, eh, entraron en tres colores, rojo, azul, negro, ahí Facu muestra desplegado súper rápido, no puede llevar colgado no, no, no va a molestar, son livianos también, y lo importante es que soporta bastante peso para los que para a Está medio complicado el tema de encontrar una silla que, que, que aguante, que soporta bastante peso. Y esto se está usando mucho, mucho en el verano, en los campings, en la playa, se llevan un asebo, se llevan unos sillones directores, y esto la verdad que es muy práctico. Puedes poner unas latitas de, de bebida, de hielo, ya tenés tu conservadora propia en el sillón directo. Y bueno, y acá enfrente tenemos, por ejemplo, un sillón legable, unas silla legales de la marca Stini.